Saludos, esto es on Games y estamos aquí otra vez con Dominations, el juegazo de Android eh, Y pues aquí demostrándoles una vez más uno de los grasos errores que a veces cometemos en este juegazo Pues es, en primer lugar, el no saber dónde atacar inicialmente, en dónde desplegar nuestras tropas Ahí las desplegué en un área pues bastante vasta, sin embargo, es donde estaban pues... Hasta cierto punto, la mayor cantidad de defensas, aunque en realidad están bastante bien protegidas, en realidad debí atacar desde la parte norte, que vemos que tenía menos defensas, y estaba exactamente el pinche almacén, el almacén que contiene a veces grandes, eh, pues no grandes, pero sí valiosos ítems para nuestro, nuestra nación. Y otro de los de los casos errores que, que ustedes vieron fue que desperdicié, una de las tácticas de sabotaje ¿Por qué? Porque la utilicé en las torres En lugar de utilizarlas en la cañonera O en, la, en el cañón Precisamente que me destruyó Todas las tropas que ahí ustedes pueden ver cómo quedó intacto Ni siquiera se le pudo hacer nada Pero pues al menos Obtuve una estrella Estos son los grandes errores y espero que les haya gustado